Sí, llevo un año bloqueando y hubiese sido bacán celebrarlo, pero ya llevan, ya pasó 10 días de esa fecha. Hey guys, Hace tiempo que no graba vlogs, creo que he un poco la práctica. ¿O no? ¿Pasará esto como andar en bicicleta? Muy bien. Ahora vamos a juntar con rods, y mi ¿no? Aquí vamos a ir a conocer el bar, el crossbar, el bar de la sabrecería cross. Pero... Estar bueno. Eh, claro, eventualmente. Que básicamente, así como que cada vez que llegaba, puta la wea, lo veía. Sí, compadre le ha contado eso. Claro. presente. eso era el verdadero regalo. Acá quedaron en las noche. Viste que en YouTube se estila eso. Yeah. sí, ha cosa Sí, en esta cosa la internet se estila ¿Este es por un año el video? ¿no? Sí, un año o lo... blog. Ah, ya, perfecto. El blog quirúrgico. Because it's bad, man. Let's go! Let's go! go! Let's go! Let's go! Bueno, hoy día me tocó trabajar desde la casa, la verdad es que estaba un poco estresado, estaba un poco cansado, Hay muy, uh, se me juntaron algunas cosas, por lo cual tuve que cuidar mi energía y una, y bueno, la tarea del blog era, normalmente cuando uno, eh, por ejemplo, está corto de lucas, siempre eh, se van los hobbies, cuando yo hacía karate, los cinturones negros, conversábamos eso, porque cuando en la familia faltaban las lucas, bueno, lo primero era dejar de ir a hacer karate y enfocarse a otras prioridades, ah, acá me pasó lo parecido, algo parecido, por eso hay que cuidar mucho mucho la energía, es un recurso agotado, nuestro entusiasmo no es ilimitado, y una, una de las formas de recargar energía es estando con los que tú quieres, saliendo a tomar unas chelas, visitando a la familia, pero hubo una frase que me dejó loco, lo importante no es abandonar, sino que aprender a descansar. Terminada la jornada laboral, eh, vamos, a... Chucha, tengo vamos a hacer algo que no hacíamos hace tiempo, unas preguntas. Pregúntale al árbol. ¡Pregúntale un árbol! Pregunté que, con qué animal se identificaban y Ruth López me dice que se identifica con los gatos porque son independientes, inteligentes y buenos socializando. Hace la salvedad de que eso no quiere decir que sean simpáticos, sino que saben usar su herramienta disponible para interactuar, interactuar, interactuar, para interactuar, entablar relaciones y conseguir lo que quieres. Y los ama porque son hermosos. Cecilia Peña Fiel dice que obviamente se identifica con un gato porque tiene siete. Y cree que en la próxima vida reencarnar en un felino también. Y siete gatos mucho, o no? Magox dice que el animal que lo más representa sería un panda porque solo. Me gustan mucho y son las rastas Y me dan muchas felicitaciones por el nuevo paso en la vida Gracias Maus Gracias por estar siempre La otra Nati se identifica con los erizos de tierra Porque son gruñones y duermen de día Muy bien Vanessa Rojas dice que se identifica con un gato Solo porque son Solo porque es muy pajera Y le gusta estar frente a la estufa haciendo nada En realidad mejor que la vida de perro es la vida de gato sin lugar a dudas. Ah, y Vanessa Rojas ve el blog en familia, lo cual me da mucha vergüenza, lo cual es súper controproducente, lo sé, pero igual. Vale, su dice que. Bueno, ella está viendo los blogs desde adelante hacia atrás. Se identifica con un caballo que encuentra que son fieles, tranquilos, pero cuando se enojan, se enojan. Son impredecibles. Uf, a lo loco, desbocado. También saludos a Vía Fredes, Estefanía Sepúlveda Isidora Morales y también. En Twitter a Sinaporte Que siempre está Cuando no hago vlog Siempre está pidiendo Que los vuelva a hacer. La pregunta que me hicieron ustedes Chiquillos es No hay preguntas La pregunta mía para ustedes Para la próxima semana es ¿Cuál es la palabra favorita de ustedes? Y eso Ahora me voy a juntar Con la Monse Porque va a un cumpleaños de su hermana, la más chica. Hola, tío. hoy no está tranquilo. ¿Cómo está ahí, teo ¿Cómo está ahí? mano, la mano, la mano, la mano. Mío, mío, mío. Mío. Hola. Oye. Hola. Cumpleaños, hermana de la eh, quite. ¿Qué llevo? Las llaves. ¿Las llaves? ¿Tengo las llaves? No, no están las llaves en la puerta? Ya, vale. Tuyo. Tío taxi. <ríe> El ¿Qué? ¿Es eso? ¿Hasta acostumbran al infante?